Hola, mi nombre es Antonio Marcilla, soy profesor de parasitología en la Universidad de Valencia y les voy a hablar en, en este módulo sobre el modelo del himosomodes eh, poligirus, que es, como verán, un nematodo eh, parásito del intestino de roedores de forma natural y que se utiliza precisamente como modelo en procesos que afectan precisamente al intestino, incluso en procesos de modulación de respuesta inmunitaria en ese lugar y puede ser incluso útil a la hora de tratar enfermedades autoinmunes e incluso alergias. Pero no solo es útil este modelo en estudios de parasitología y de inmunología, sino que también, eh, como veremos, pueden ser útiles en estudios de farmacología y toxicología. Es de eh, destacar que no solo el parásito en sí es interesante o útil en estos estudios, sino incluso los productos que eh, secreta o excreta el mismo. El ciclo biológico natural del parásito es un ciclo sencillo, sin hospedadores intermediarios, lo que denominamos un ciclo directo. Y este comienza cuando el hospedador, que como les he dicho son roedores, ingiere las larvas infestantes que son denominadas L3 y son eh, ingeridas, como digo, y rápidamente incorporadas al tracto intestinal. En este se enquistan y al cabo de una semana más o menos ya producen los adultos después de haber mudado por la larva L4. Estos adultos en un par de días ya están en el intestino y tanto hembras como machos se aparean y estas hembras producen huevos que son eliminados por las heces del eh, roedor, por tanto eh, eliminados al medio ambiente donde se desarrollan eh, las fases L1 hasta L3 completando el ciclo correspondiente. En cuanto a la patología del limosomoides produce lógicamente trastornos intestinales y lo que es importante es que hay una respuesta inmunitaria importante tanto de tipo innato como de tipo específico frente a esta infección intestinal y por eso el interés como modelo. En esta eh, respuesta aparece, de luego, producción de moco intentando eliminar al parásito del intestino y también, por supuesto, producción de citoquinas o moléculas eh, de tipo eh, inmunomodulador por parte de las células eh, del sistema inmunitario. Por supuesto, hemos de tener en cuenta que, precisamente, el parásito lo que va a hacer es intentar evadir esta respuesta. El, ciclo en el laboratorio se mantiene muy fácilmente eh, relativamente o, o, o en relación a otros eh, organismos ya, dado que a partir de heces de animales infectados nosotros en el laboratorio podemos obtener eh, larvas L3 infectantes y administrarlas por vía oral a estos roedores y al cabo como les decía de una semana más o menos ya tenemos los adultos en el intestino que son obtenidos por eh, disección del animal tras su sacrificio y estos adultos podemos utilizarlos por un lado para producir eh, productos de excreción-secreción y, por lo tanto, deben estar estos adultos en cultivo, cultivo que requiere la presencia de antibióticos y al menos tres semanas de tiempo, o bien obtener nuevos huevos que pueden ser utilizados a partir de, de las hembras, pueden ser utilizados para la producción de nuevos ciclos. En cuanto a los estudios que se han desarrollado con eh, este parásito, hemos de abordar a nivel molecular estudios de genómica, estudios eh, también de eh, vacunación y estudios también de tratamiento. Fíjense que son estudios que tienen que ver con el control de las enfermedades parasitarias pero que tienen una gran componente de respuesta inmunitaria. En cuanto a los productos de excreción-secreción, que les comentaba que son muy empleados en estos procesos de inmunomodulación, ya existen bases de datos, como tienen la diapositiva, donde se analiza precisamente estos productos, denominándoles el secretoma del organismo. Asimismo, recientes estudios han, publicado, eh, han sido publicados relacionando lo que son las fases evolutivas del parásito y todos los RNA mensajeros, lo que se considera el transcriptoma de los mismos y con anterioridad se había eh, puesto a disposición de la comunidad científica el genoma del parásito en 2014. Por tanto, fíjense que tenemos las herramientas necesarias para estudiar proteínas, para estudiar RNA y para estudiar DNA. A nivel de los estudios de inmunomodulación, hemos de comentar que hay numerosos eh, trabajos eh, publicados utilizando este modelo. Fíjense en la parte derecha de la diapositiva unos ejemplos de estos trabajos, cuya fuente es un laboratorio en el Reino Unido, y en su mayor parte, y en la parte izquierda fíjense que vemos que estos estudios han sido tanto a partir del parásito eh, completo, adultos del mismo, o bien a partir de los productos de excreción-secreción del mismo. En estos estudios, lógicamente, participan diferentes eh, respuestas, en un caso, eh, respuesta de tipo innato, como tenemos en el cuadro eh, coloreado de azul, o respuestas de tipo específico que aparecen en color rojo, por tanto apareciendo diferentes eh, sustratos y diferentes eh, jugadores en, este, en, este, eh, en estas respuestas, ya sean células del sistema inmunitario o algunas otras. Para eh, concluir quisiera simplemente eh, comentarles que hay estudios recientes donde se está avanzando en la caracterización de los productos de excreción-secreción, identificando en estos unas vesículas que son denominadas vesículas extracelulares y cuyos componentes, incluyendo proteínas y ácidos nucleicos, parecen estar involucrados precisamente en la modulación de la respuesta inmunitaria. Tanto es así que algunas de estas vesículas y los componentes que contienen han sido utilizados para mejorar procesos de tipo alérgico en modelos experimentales, así como para prevenir nuevas infecciones también en modelos experimentales. Si quieren conocer eh, algo más sobre este modelo eh, parasitario, pueden recurrir a los enlaces que les muestro en la diapositiva, así como a algunos recursos en vídeo que tienen también ahí marcados en esa diapositiva. Con esto acabo esta presentación. Muchas gracias por su atención.